La carrera elegí porque yo de chico estoy vinculado con el sector agropecuario, porque mis padres son, son productores y tengo un hermano, que ya es ingeniero agrónomo y bueno, con él anduve mucho por, por los diferentes campos y le enseñé bastante y bueno, me hizo como en cierta medida dar el gusto a lo que es la carrera y a lo que es la producción, a lo que bueno, eh, yo elegí la carrera de agronomía, digamos, por un poco de, de afinidad hacia el sector agropecuario, porque si bien mi, mi padre no se, no, tiene, no, se dicta la, no se dedica a la actividad agropecuaria, pero eh, tengo mi cuñado, digamos, que, que es contratista y, y, y trabaja mucho en el campo y por ahí por cierto por contacto, charlas, me fue interesando más que nada la, la actividad. Bueno, ¿por qué elegí la carrera? Básicamente, o sea, si bien a través de mis padres no tengo una relación directa con lo que es el campo, pero sí a través de, de mis abuelos. Entonces siempre desde chica iba al campo, y bueno, estaba ahí entre los animales, las plantas, las gallinas, y poco a poco me fue motivando lo que es la parte agronómica. Pensando bastante, buscando a ver eh, qué, qué podía ser afino un poco con mis gustos, la naturaleza, este, el campo, la tierra, las plantas. Bueno, encontré que agronomía era una de las posibilidades que me podía brindar eso. Eh, y bueno, vine, me noté acá a la Facultad de Oro Verde, que era lo que tenía más cerca. Y bueno, después el cursado, ir conociendo un poco los contenidos, es lo que me terminó de cerrar, digamos, de que sí, que esta carrera era lo mío.